Señor, enséñanos a orar, hablaré con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abriré las manos ante Ti. Oraré con limpio corazón, que solo cante para Ti. en ti, dejándote hablar, Señor, orar buscando la verdad, cebar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus